Hola a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como os quería comentar era un poco así de información, para informaros todo lo que voy a hacer durante lo que queda de verano. Y bueno, lo primero es que me he comprado este micro nuevo, que es un micrófono de manos libres y también os voy a comentar lo que voy a hacer también, lo, que, lo, lo próximo que voy a comprar y todo. Eh, también lo que... Voy a cambiar del canal, que voy a cambiar varias cosas como el banner, voy a hacerme partner de alguna empresa que tenga así en, en mente. Y bueno, ahora os explico. Voy a abrir el micrófono. Eh, es un Genius. No he comprado, ni no sé si ha sido... Empecé componentes por 4 euros, no está nada mal esto es bueno, como veis, no pesa nada es de manos libres, tiene 360 grados para poder girarlo y todo y esto pues lo utilizaremos para para cuando grabemos vídeos así que tengamos que ponernos aquí cerca, pues me lo pondré como veis es muy pequeño la marca Genius y va a estar muy bien el cable va... tiene no sé si eran casi 2 metros y algo de, de largo que ya lo probaré y bueno también os quería comentar que eh, vamos, vamos a empezar una serie unos amigos y yo que se va a llamar Chaos Land eh, os dejaré el icono de de, de la serie por aquí a uno de estos lados y bueno en otra parte también os quería hablar sobre el nuevo banner que viene a ir al canal que va a ser el diseño del canal que nos están haciendo ahora mismo y no sé si estará para lo mejor para la semana que viene estará seguro eh, os va a encantar va, esta es en punto gif o sea que va a estar en movimiento también mmm, lo que puede ser que me compre para antes de que acabe el verano sea la Xbox para grabar varios vídeos y todo y jugar con los amigos y demás eh, también... Mmm, ah, sí. Que nos vamos a ir de vacaciones un amigo y yo, como todos conocéis, con el que he hecho varios vídeos y todo, que se llama Rubén. Y nos vamos a ir, pues, como a una casa rural o algo, no sé cómo es. Y pues allí grabamos algún vídeo, algún videoblog o algo, estando por allí. Y bueno, no sé si grabamos allí algún vídeo jugando, no creo. Pero... Lo importante es que vamos a estar todos juntos, que grabemos algún vídeo. Y ya os lo subiré cuando lo grabemos. Y bueno, pues nada más. Nos vemos en la próxima. Y si os ha gustado, darle like y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.